Hola, bienvenidos a este tercer vídeo donde explicamos cómo hacer un juego básico con Game Maker Tras los dos primeros vídeos habíamos llegado a un programa como este donde había una pantalla de inicio con un botón que cuando pinchábamos en él íbamos a una segunda pantalla con un fondo de estrellas y una nave espacial que todavía no hacía nada En este vídeo vamos a hacer que esta nave espacial empiece a moverse Para ello primero le vamos a dar un un pequeño efecto de movimiento vamos a volver al sprite donde habíamos creado nuestra nave espacial y vamos a hacerle una modificación en los vídeos anteriores, anteriores habíamos dicho que un sprite era una imagen aunque también puede ser una sucesión de imágenes que al superponerse una tras otra de efecto de movimiento vamos a hacer eso con la nave espacial vamos a hacer copias de este dibujo para empezar edit copy y vamos a ir pegando hasta 5 copias. Ahora le vamos a dar, eh, vamos a modificar cada una de estas imágenes para hacer como que debajo de la nave sale fuego y se está moviendo, lo, está generando fuego en los motores. Me meto en la primera imagen, en el editor de imágenes, elijo color rojo, aceptar y un tamaño, por ejemplo de este tamaño, y vamos a dibujar como que sale fuego de bajo, bajo la nave. Eh, lo relleno de color amarillo. La herramienta de rellenar era esta de aquí. Y he cambiado el primer sprite, el, el, la primera imagen del sprite. Voy a cambiar la siguiente imagen poniendo fuego, pero de otra manera. Cojo el color rojo y varío un poco la forma para que efecto de que la llama se está moviendo. Vamos a ir haciendo esto en las cinco imágenes para que al final vaya tomando un aspecto de que, de que está saliendo fuego bajo la nave. Como aquí cada uno de vosotros estará haciendo un juego distinto con una imagen distinta como protagonista, no necesariamente una nave espacial, lo suyo es que le dé algún retoque. La dupliqué la imagen varias veces y le deis retoque para que tenga aspecto de movimiento. Modificamos esta cuarta imagen. Acordaros que el zoom se puede cambiar con la rueda del ratón. Le damos a rellenar, rellenamos de amarillo. Y hacemos ya la última imagen. Las líneas rojas... Y el fuego amarillo. Bien. Una vez. Que hemos rellenado. Que hemos hecho esto. Ahora cuando sale la nave espacial. Saldrán. Sucediéndose en cada fotograma. Cada una de estas imágenes. Lo que. Hará. Que el aspecto final. De la nave espacial. Sea. El que vamos a ver ahora. Que. Le sale una especie de fuego bajo ella, pero todavía la nave espacial no se mueve. Vamos a arreglar esto para que se mueva. Para que se mueva, tenemos que añadirle código al objeto nave. El objeto nave no tenía eventos ni acciones. Vamos a meter un evento: el primero, create, que es el evento que se ejecuta cuando comienza, cuando se entra en esa room, cuando aparece el elemento por primera vez. Pues al verse el elemento por primera vez voy a hacer que se mueva hacia arriba. A una velocidad de 10 de 10 píxeles por fotograma. Y si vemos cómo queda. Ahora la nave se empezaría a mover hacia arriba. Bien, lo que queremos no es que se mueva solo hacia arriba. Sino que al menos con los cursores del teclado se mueva en las cuatro direcciones. Luego lo arreglaremos cuando estemos con una tablet o un móvil para que. Eh, que al no, al no haber cursores se mueva tocando otras partes de la tabla o del móvil, pero ahora en este ejemplo lo dedicaremos exclusivamente a hacerlo con cursores primero vamos a crear imágenes de la nave apuntando también hacia la derecha, hacia la izquierda o abajo para ello voy a hacer primero una modificación en, en el sprite nave el que tenemos, Este va, le voy a cambiar el nombre para saber que este va a ser el que apunta hacia arriba y le voy a cambiar lo que se llama el origen de coordenadas vamos a hacer que el origen de coordenadas del dibujo esté justo en el centro para que cuando la giremos ese origen de coordenadas que es el centro de gravedad no varíe esto permite que el efecto de, de giro quede, quede bien vamos a poner el centro de gravedad en el punto 50-50 como el sprite tenía de tamaño 100% queda justo en el centro se modifica desde aquí y ahora vamos a hacer cuatro sprites nuevos, va botón derecho duplicar y esto lo vamos a hacer que mire hacia abajo. Lo voy a llamar SPR nave abajo. Le voy a dar Edit Sprite y le voy a hacer una transformación. En Transform le doy Mirror Flip y le voy a decir que haga un giro vertical. Ok, tendremos el mismo sprite pero apuntando hacia abajo. Ahora vamos a duplicar otra vez el sprite nave arriba y vamos a hacer que apunte hacia la derecha. Le voy a dar Edit Sprite. Y le voy a hacer una transformación. En este caso una transformación de giro. Ya está apunta a la derecha. Ok. Ok. Y le voy a cambiar el nombre. SPR. Nave. Derecha. Listo. Y ahora voy a volver a duplicar. Puedo duplicar el Sprite. Nave derecha. Y hacerle. Un. Una simetría. SPR. Nave izquierda edit sprite y ahora lo voy a transformar con un giro perdón, con una simetría horizontal ok y ya tenemos la nave mirando a la izquierda y ahora vamos a modificar los objetos para que tengamos eh, para que tengamos también objetos de la nave apuntando eh, perdón no objetos de la nave me voy a meter en los objetos de la nave para que cuando se le dé a los cursores cambie el sprite que tiene en ese momento por cada uno de estos sprites que hemos creado. Me meto en el objeto nave y vamos a meter el evento que ocurre cuando se pulsa la tecla derecha del teclado. ¿Cómo se mete ese evento? Me meto en Keyboard, teclado, y le doy a write, tecla derecha del teclado. ¿Qué tiene que ocurrir cuando pulso la tecla derecha del teclado? Tienen que ocurrir dos cosas. Que la nave se empieza a mover hacia la derecha, con una velocidad de 10, que se hace con este bloque de acciones. Y tiene que ocurrir otra cosa, que el sprite cambia. Esto se consigue desde Main1, dándole aquí a Change Sprite. Y elegimos el sprite de la nave que se mueve a la derecha. Vamos a ejecutarlo y vemos que funciona bien y meteremos las otras tres direcciones que nos faltan. Si le damos a Play, vemos que al empezar el juego la nave tira hacia arriba, le damos la tecla derecha y la nave gira hacia la derecha. Vamos a meter las otras teclas para que se pueda mover hacia abajo, hacia la izquierda o hacia arriba otra vez si previamente estaba hacia otra dirección. Metemos los eventos, pulsar la tecla izquierda, Keyboard, Left y el código que metemos va a ser muy parecido. Va a ser primero que se empiece a mover hacia la, hacia la izquierda con velocidad 10 y después en Main 1 vamos a poner el sprite de la nave apuntando hacia la izquierda. Ok, ahora añadimos cable up, lo mismo, añadimos que se mueva hacia arriba a velocidad de 10 y que cambiemos el sprite a la nave apuntando hacia arriba. Y finalmente vamos a añadir el evento de pulsar la tecla hacia abajo y la nave se debe mover hacia abajo a una velocidad de 10 y a la vez cambiamos el sprite en Main 1, cambiar sprite y ponemos el sprite que hemos hecho con la nave apuntando hacia abajo. Ok, guardamos los cambios que siempre está bien en nuestro no, no ordenador y le damos al play a ver cómo queda. Le damos a start y pulsando los cursores del teclado, la nave se mueve en las cuatro direcciones. Pues bien. Aquí finaliza este tercer vídeo. Ya en el próximo añadiremos más objetos a nuestro juego. Hasta luego.